parte de la cultura, todo este énfasis que hace en la vida cotidiana en, en, en esta parte de, de, de las fiestas de, de lo que estamos haciendo ¿no? de los coloquios ¿no? toda esta parte de la vida cotidiana es también me parece un guiño hacia la hacia, psicopatología hacia, hacia de la vida son, son elementos que, que, que yo, yo supongo son gracias por... Bolívar de dejar de lado es donde Bolívar se, se enfoca, eh, obviamente cuando un código se estructura como irán te cerrado, Bolívar lo recalca ahí, no este, este código permite que los demás puedan emerger o puedan hacer como, como instancias de, de vida o de existencia, y en ese sentido sí también es un, un acto violento, ¿no? porque hay que violentar el código dominante. El código dominante nos dice que deben ser la relación, deben ser los objetos útiles, lo vemos por ejemplo con la, forma que las la función que las mercancías tienen en el capital eh, claro, como ya la mar tiene un soporte material, un valor de uso pero ese valor de uso pues, es sobrepuesto sobre una forma expresiva que es la mercancía ¿Ah? entonces el objeto valor de uso termina siendo mercancía sin más. Lo importante para la crítica del capitalismo no es precisamente recuperar los valores de un día no como mercancías, sino recuperarlas en función de la reproducción de la vida, no en función de la reproducción del capital. Ahí es lo que yo considero importante de los tratamientos que hace Bolívar sobre la forma en que él ve la, la semiótica y la semiosis unidas, ambos en un proceso dinámico, dialéctico y que van unidos, no están separados. Y de alguna manera él se aleja hacia concepciones clásicas que ven el proceso semántico como algo abstracto, como algo mecánico porque si fuera así no sería muy diferente entonces de ellos él recupera esta crítica que hace o a sea, la economía política y trata de integrarlo con los avances de la lingüística y de la semántica. entonces ahí también la pregunta la ciudad, si no hay una adecuación del proceso de producción al proceso lingüístico semántico yo considero que no, que lo que Bolívar hace es destacar que el proceso productivo es al mismo tiempo un proceso semiótico, producimos objetos, bienes que llevan cargado un mensaje que corresponden a una individualidad o una identidad, que ya después se hace, se hace dominante y, y controla a las demás, pues ya forma parte del proceso concreto en cada, por eso quise destacar que cada individual individualidad o cada concreción social, construye sus propios códigos y así tenemos, por ejemplo, las, que resaltaba Bolívar, las tradiciones, las costumbres, cómo van variando a partir del código que ellos van instaurando. hay un juego dialéctico de oposición ahí, ¿no? De lo de más yo de lo que conozco de Bolívar y conozco de más yo creo que sí si hay una diferencia entre Javier Más y Bolívar y que Bolívar implícitamente sí está criticando a Javier en dos cuestiones concepción de la verdad y concepción de la modernidad eh, en cuanto a la verdad porque Habermas se apoya más sobre todo en, los, en la tradición anglosajona ¿no? y como que queda trampado en toda esa cuestión de los juegos de lenguaje que ellos se meten mucho en esto para, para supuestamente los códigos y cómo se determina un significado ¿no? y eh, Bolívar por ejemplo siguiendo la tradición marxista se opone en un soporte más material ¿no? la reproducción humana o la productividad. Entonces, en más yo lo que veo es que, precisamente como se apoya en esta tradición de los ajona, su propuesta es, eh, como conocemos, pragmática. Entonces, el consenso, la verdad, se constituye a través de los discursos. y es el discurso que le daba a la verdad. Yo creo que es, al revés, el ser humano se apropia de una materialidad descubre una verdad y forma un discurso un mensaje para validar esa verdad que ha descubierto la materialidad ¿Ah? y aquí el concepto de materialidad hay que entenderlo muy amplio no solamente en el sentido de materia sino materialidad, en sentir como una condición objetiva, que puede ser la sociedad en su conjunto, tomarla como una materialidad como algo que hay que transformar ¿Ah? hasta las cosas concretas ¿no? los, los objetos que pueden tener una significación diferente dentro del discurso dominante como de las mercancías en la modernidad, eh, yo creo que también ahí Bolívar, si se acuerdan, Bolívar habla de una modernidad no capitalista, Ajá, que muchos este, han criticado también esa concepción, pero hay menos también una diferencia con Habermas, que él habla de la modernidad como un proyecto acabado, pero para Bolívar no. Yo creo que Bolívar está pensando ahí más bien que el código dominante se apropió de una estructura tecnológica una estructura económica si fue un mensaje moderno la modernidad Ajá. pero lo que sería diferente es resignificarlo por eso Bolívar puede plantear una modernidad no capitalista o sea, una reapropiación material de las condiciones tecnológicas, sociales económicas, etc. y resignificarlo en otro mensaje una modernidad que escapa a la dominación de ese código dominante bueno eh, Sí, lo que quiero destacar es que Bolívar no cae en ese esencialismo semiótico, sino que sí rescata mucho, y se basa mucho también en estudios antropológicos, rescatar mucho las situaciones concretas de las sociedades, cómo se forman las individuales concretas, cómo estructuran a partir de la relación que ellos tienen en su propio entorno también particular, social, su identidad cultural o nacional, y cómo esta cultura se puede ser la en este caso pues ya sería por una clase que hace valer un código dominante y se sume a los demás este, los, los demás o las demás identidades dentro de este código no le permite emerger este, pues básicamente sería eso de las preguntas que me hicieron Muchas gracias entonces eh, hace unos minutos me informaron que ya está la comida es esperándonos bien. como llegó más temprano de lo planeado porque es el plan era de el programa a las tres y comer pero ya están montando la taquiza en el edificio la ciudad entonces no sé una opción sería comer hachos para seguir en misa que si no se van a emplear los tacos son tacos en cuánto tiempo podemos comer? ¿con qué se puede? si a lo mejor es la mejor opción cuando se enteran a la mesa así desgraciadamente las tortas ya están no fríos o sea Comibles. Un cubotos al mundo se acuerda de hacer unos comidos. a dos. Arriba de dirección. Sí, salimos a la dirección de la, la pregunta. En no. la entrada de, de, de, del circuito, aquí derecho, hasta llegar al circuito. Son ¿Ah sí, como cuatro de y aquí A ver si ustedes Una hora de comida, ¿no? Sí, también eso. Los diez minutos de tolerancia. Entonces, las son son... Las dos... A las tres empezamos. Ustedes, las más, ¿qué cuánto? ¿Qué me has tenido? eres bueno, a las 3 entonces empezamos la Vamos ¿sí? todos a la ¿Está bueno, que ya comimos Un poco leimis Empecemos, perdón El aire está bien así, ¿o qué está puesto? Solo como ventilador ¿Se empieza a estar bien? Sí ¿Estaba para usar así y de mesa? Entonces, si esto es cierto, terminaría en las 6 en las 6 empieza la otra mesa y terminaría a las 9 y está bien ¿Se aguanta hasta la otra una hora que plan, ¿no? bien, bueno, entonces vamos a empezar con la ponencia de. Esa es la segunda mesa sobre el movimiento de teoría y va a empezar esta mesa José Daniel Chávez Maldonado de la Universidad Central de Ecuador. y todos conocimos hace un año en un evento sobre el movimiento de allá y Me parece muy buena su presentación justo por lo que en la mañana ya se me un poquito la política que escuché ya no está en el Lo primero que diría yo es que como punto de partida no hay que perder de vista una cuestión que me parece central en las discusiones sobre, sobre Bolívar. Y es la idea de que su gran proyecto, digámoslo así, es esto que Estefan ha denominado lo de la teoría materialista de la cultura. Es decir, esa aproximación a la cultura eh, en el intento de devolverle materialidad, o sea, de, de, de sacarla de esas discusiones que hacen de la cultura idealista, se, se diría en términos filosóficos, que hacen de la cultura una expresión desmaterializada, discursivista, subjetivista, no sé qué, y reconectarla con la dimensión concreta de la reproducción material de la vida social. Me parece que eso, de las ponencias que escuchamos, sobre todo de Marcos, que escuchamos temprano, deja bastante claro que por ahí está el proyecto de la vida. Bien, yo diría que supongo que puede ampliar un poco esto y decir que, eh, si pensamos que además Bolívar no está pensando la cultura como una esfera separada de las otras dimensiones de la vida social, y en particular, no le está pensando como separada de la política. Me parece que también podríamos decir que su intento es recomponer una teoría materialista de la política también. El factor clave para entender, a mi modo de ver, lo que, lo que para Bolívar Echeverría es eh, el sentido, el núcleo duro, digamos, de la comprensión de la política desde una perspectiva materialista, materialista histórica, digamos así, es. Eh, sin duda esto de la, la importancia que la reproducción material de la vida social tiene para comprender la política es decir, es una comprensión completamente distinta a la idea de la política circunscrita a la institucionalidad al Estado, a las formas políticas la bien, ese es el punto de partida y, a, y diría yo, desde ahí lo que voy a intentar es mirar con estas coordenadas por qué me parece que o cómo me parece que Bolívar de se aproxima a la escuela de hay una primera idea que tengo sobre esto, es que eh, uno de los, un campo de discusión que le lleva a a esto, está vinculado a algo que podemos llamar, comillas, el fin de la política. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que es una preocupación que Bolívar tiene casi desde sus primeros escritos, pero que es más evidente, eh, sobre todo en los últimos. Voy a citar el ensayo este de la Nación Postnacional, que creo que es el primero en donde esta formulación queda claramente establecida. Y es esta idea de que, de pronto, los estados, el Estado Nacional, la forma moderna de organización de la vida política, pues, ha perdido espacio, ha perdido consistencia. Algo pasa ahí, hay una crisis que ha dejado o, o, o ha quitado de en medio al Estado Nacional como la forma de la vida. Me parece que ahí está la primera conexión, eh, o, o esto deriva de, de la primera conexión que podríamos señalar con la escuela. Sin duda, tanto lo que está planteado por y aquí en particular, en este tema en particular con Adorno y Hohan tanto en lo que ellos van a sostener en la dialéctica de ilustración pero sobre todo un punto de arranque este trabajo que hace Bolívar tanto de traducción como de presentación del trabajo de sobre el Estado Autoritario ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿por qué aparece el Estado Autoritario de Adorno y este paso a la forma del capitalismo monopólico eh, que termina convirtiendo a, a, al, al libre mercado y todo en una cosa absolutamente descartable y el capital monopólico impone el orden social y por tanto impone el orden político a partir de, eh, del mundo administrado ¿No? y la derivación más importante de ese texto que es esta idea de que lo que tendríamos es además el surgimiento de una forma, por la deriva de de el capitalismo de uh -huh. de del capitalismo de Estado, esta posibilidad del capitalismo de Estado, que serían los socialismos reales de acuerdo a la perspectiva de Foucault Bien, a mí me parece ahí que lo interesante de la aproximación que hace el libro a esta tesis es que le adiciona algo más para poder entender mejor el por qué llegamos a este Estado autoritario, el por qué llegamos a esta forma monopólica en donde el libro no <coughs> funciona de y demás ya no funciona. Y yo tomaría esta... Um, esta, esta distinción que hace Bolívar en el ensayo sobre la política y lo político en la política, o la política y lo político no en el título, pero que es este esquema que retoma de Hegel de las tres dimensiones de la vida social, decir, la sociedad política, que sería en el sentido hegeliano del Estado y de todo lo que significa la forma política de la sociedad moderna, eh, la sociedad civil y la forma natural, ¿sí? que sería la sociedad natural o algo así, como llama Hegel, pero que eh, Bolívar la reinterpreta y la convierte en esto de la forma natural de la reproducción social, que sería la dimensión del valor de uso. El sustrato más básico de todas las formas de sociedad para reproducir su vida social, en términos materiales. ¿Qué supone? Y creo que ahí eso me parece muy interesante. porque Me parece que hay un límite en la interpretación de Jorge que no, logra, no termina, menos en ese texto, no termina de explicar el por qué se deriva en este control tan rígido del capital sobre la vida social parece que lo interesante es que la perspectiva de Bolívar y su, su aproximación y su reflexión sobre esto permite redondear esa idea eh, a partir de una, de, un, de una cuestión fundamental, es decir, eh, creo yo que además eso se debe a una mejor lectura de Bolívar, de, de Marx, y de toda esta dimensión de lo mercantil, de la forma natural y de la sociedad política que se mencionaba antes. ¿Qué es lo que me parece que Bolívar aporta ahí? Es eh, que el dominio monopólico, este capital monopólico que anula la posibilidad de la competencia y demás es producto de lo que en términos de Marx sería la subsunción real del trabajo al capital es decir, el control total que el capital ejerce sobre la vida social pero digo, hasta ahí estamos todavía en una dimensión muy general ¿qué significaría eso en concreto? bajo el esquema que mencionaba antes me parece que lo que Bolívar está trabajando ahí y lo va a ir dejando cada vez más claro es esto de que la expansión del capital supone una ocupación primero de la esfera mercantil simple normalmente en términos de Marx, es decir, las lógicas del mercado que no son capitalistas y que progresivamente el capital se va encaramando en esas lógicas es decir, esto me lo explica muy bien Marx, que lo explica otros inclusive como como progresivamente el capitalismo va infectando digamos, así, la esfera de los intercambios mercantiles me parece que ahí habría un primer momento este control de la, de la esfera mercantil pero hay un segundo, que es lo que me parece más sugerente del análisis de Bolívar. Eh, el segundo es que ocupada la esfera mercantil empieza la ocupación de la forma natural de la producción social, es decir, es, empieza la ocupación del valor de uso, de la dimensión del valor de los ahí creo yo que está como la, o digamos en ese, punto, en ese punto en específico está la, la mayor agudeza que yo encuentro al menos en la que me para explicar el, el, el qué significa esto que al final de cuentas sería la dictadura del capital y que explica el fin de la política explica la revolución de la esfera de la política. bien, ahí esta, esta primera idea la concluiría con algo más o sea, bueno ¿qué tiene que hacer ahí la revolución en medio de esto? ¿cuál es el sentido que puede tener el concepto de revolución? ayer se discutía ya un poco en Producción Arreña por ejemplo pero, eh, ¿qué pienso yo que, que es, o cómo pienso yo que es el el que Bolívar está dando cuenta de este tema? pues quizá a veces entre líneas quizá a veces no tan claro pero, pero bueno, sí, en algunos momentos es más explícito eh, ¿qué significaría esta época que él retomando Lukács dice todo el tiempo eh, se puede denominar como la época de la actualidad de la revolución esto de una época sin nada por la posibilidad de la revolución eh, la revolución a la vuelta de la esquina, etc. ¿no? yo creo que esto tiene que ver con la brecha que se abre en el proceso que describía antes entre la, la forma política de la vida social moderna, que sería el Estado, todo lo que implica la institucionalidad política y la lucha política que o sea, la sociedad política en el sentido más Y este proceso de control de la vida social del capital. Es en toda esa época, que si ustedes quieren, va de la revolución francesa a las revoluciones del tercer mundo, hasta los años 60, 70, digamos, para extenderla un poco más allá de las primeras décadas de Europa. Me parece que toda esa época es explicable, y la forma, lo que Bolívar llamará la forma romántica de la revolución, si uno quiere inclusive el mito de la revolución, como les llama, tiene sentido por esta brecha existente. Es decir, había una posibilidad de que la esfera de la política pueda intervenir todavía sobre la vida social. La esfera de la política en este sentido a la que me estoy refiriendo. Es decir, este campo relativamente separado de la, de, del control y del proceso de control que el capital está teniendo de la vida social había una posibilidad de disfrutar con el control que el capital ejerce sobre la vida social eh, la sensibilidad de Bolívar frente al proceso más contemporáneo de esto significa, lo va a decir en el ensayo que, que mencionaba hace un momento es que este proceso esta brecha se cierra en el momento en que se produce la planetarización del proceso de trabajo es decir, el momento en que se construye yo diría otras palabras el momento en que se construye un sistema mundial de reproducción social a partir del capital. Es decir, una vez ocurrido esto, la brecha entre esa dimensión que se fue tensa, que fue publicada, pero que era la esfera autónoma de la política, no, lo no me gusta mucho la idea que se planteada, pero este espacio de disputa, este espacio en el que todavía era factible disputarle al capital el control de la vida social, eso se cierra, y ese sería el signo de el, del, del Sino de al menos el capital que eh, los neoliberales llamaban globalizado. Es decir, este proceso de configuración por primera vez en la historia, quizá de un sistema realmente mundial para la producción de la vida social, pero gobernado por el capital, lleva a, lleva a la conclusión de, de, de, esta, de este cierre de la brecha que, que, que había hablado, de la que había hablado antes bien, añadiría yo algo más ahí que es importante tener en cuenta el signo de este proceso que es algo que va a estar muy presente en el pensamiento, El signo de este proceso es que en realidad eh, en el proceso de avance de la, del capital lo que, eh, o lo, que eso, lo que eso trae como consecuencia es que el Estado se convierte en una especie de sendo sujeto todo el tiempo aunque esté presente la brecha, aunque haya cierto espacio al final la, a contramano de eso el capital lo que va a existir tanto, ¿verdad? el, el verdadero sujeto de la vida social moderna es el capital. Y progresivamente el capital, lo que estamos hablando ahí es de esta, de esta disputa entre este ser sujeto del Estado y el sujeto real del proceso histórico que es el siglo del capital. Eh, cuando yo hablo de, este, de esta brecha cerrada, entre pues, esas dos posibilidades, es cuando el capital se consolida ya definitivamente como el sujeto, eh, el sujeto de la vida social eh, moderna, en, parte, en lo que ya propiamente es la consolidación de la moderna. Bien, con eso cerraría yo la, la, la primera idea sobre dónde encuentro estos puntos de contacto y sintetizando pues, un poco como digo, me parece que es interesante el hecho de que al final esta lectura ayuda a redundar o avanza más allá en la explicación que deja abierta Kojima eh, Y también, si lo, si lo ampliamos más bien, complementa la visión que está presente en la dialéctica de ilustración. O sea, la idea de la razón instrumental, la razón vuelta a mito, la pregunta inevitable ahí es, bueno, pero ¿qué explica en la vida material esta, esta mitificación de la razón? Me parece que, si lo contrastamos con lo que he venido diciendo, es precisamente este proceso de ocupación cada vez más, pero, pero insisto, ahí, la, la cuestión clave es cuando el capital entra a controlar las formas de reproducción, eh, la, la forma natural de la reproducción social para usar los términos de Bolívar. Es decir, cuando... Eh, yo lo pondría en estos términos, aunque quizá me alejo un poco inclusive de lo que dice pero eh, cuando se eh, entraría en la subsunción real del valor de uso. Es decir, cuando el capital empieza ya no solo a subordinar los otros valores de uso producidos de otras maneras, sino que empieza a crear valor de uso, empieza a construir su propio valor de uso. ¿no? Eh, entonces me parece que ahí se complementa esto la, la razón instrumental, la mitificación de la razón etcétera, son el producto precisamente de, esta, de este control objetivo de la vida social moderna que el capital genera. bien en un segundo momento nos queda ahí bueno, lo otro que me interesaría mencionar es cuál es la relación que establece Bolívar a de esta noción con él eh, y ahí lo voy a mencionar muy de paso diría un poco de eso y es, en primer lugar la cuestión a plantear ahí es bueno, ¿qué tiene que hacer la, la técnica en medio de este proceso que he escrito anteriormente? Entonces, creo que Bolívar se mete en, en esta discusión que, insisto, más o menos, que teníamos ayer, lo voy a mencionar brevemente: esta idea de eh, la técnica requiere ser liberada de la, de la forma capitalista y puede ser controlada por otras formas de organización de la vida social, pero se puede mantener más o menos como se en la vida moderna. Eh, o la técnica es. El elemento central y la clave que permite este proceso de subsunción de la vida social al capital. Sin duda, ahí, y, y esto es interesante, la discusión, sobre todo en las últimas charlas que hace Bolívar sobre la escuela de Frankfurt, en particular sobre Benjamin, va a insistir en que ahí lo que estaríamos, o frente a lo que estaríamos ahí, es en el, en el dilema, en la disyuntiva entre la perspectiva más optimista, dice él, de Benjamin, sobre la técnica, y esta posibilidad de que sí la técnica va a producir democratización, liberación, eh, colectivización de la creación la socialización de la creación de lo que se hablaba ayer y la perspectiva de Jorge y Adorno más de Adorno diría yo de que no hay tal que la técnica está infectada por el capital digamos, y va a llevar a, a, a, la, a la destrucción digamos, de, de la vida social eh, sin duda ahí al final no, no voy a desarrollar mucho el argumento de Bolívar pero al final Bolívar termina en esa discusión termina tomando partido por Adorno y Jorge va a decir es si sí, efectivamente eh, Benjamin era optimista con esto y todo lo que ha ocurrido después más bien demuestra que, yo diría en estos términos, lo que era el sueño de Benjamin, como este sueño de liberación, de arte posaurante, todo esto que dice la reproducción técnica de la obra de arte, termina convirtiéndose en la pesadilla, ¿no? es decir, el mundo moderno, el mundo de, la, de más media y todo esto sería la pesadilla, es decir, lo cual, para, para, para versear un poco... Oliver, que confirmaría que los que tenían razón en esa discusión eran Adolfo y Jorge Ahí todo partido por, por, por Benjamin y su visión de la técnica es precisamente sí. eso, ¿no? la, la ocupación del mundo de la forma natural y todo, tiene que ver con este proceso de eh, infección de la técnica por el capital. Creo que, creo que ahí está el, el otro punto de, de contacto, que me parece interesante, relevar. Bien, eh, para, para ir concluyendo. ¿sí? Eh, yo señalaría un tercer punto que tiene que ver un poco con los límites de este proceso y ahí quizá me salga un poco la discusión con, específicamente con la escuela de Franco, aunque al final también estando relacionada sin duda pero eh, me parece que eh, Bolívar encuentra que además a pesar de que este proceso es ha sido amplio, agresivo, violento, etc hay un límite y el límite está ligado o, o, yo haría, lo publicaría en su modo de entender el problema de la emergencia es decir que es, como digo me, me alejo un poco pero no tanto pero al final en de la relación de Lukács y la teoría crítica es la discusión que establece Bolívar con Lukács ¿no? es decir eh, mientras para Lukács este proceso sería un proceso irreversible que solo puede tener vuelta o sea que solo puede ser revertido a partir de un momento de ruptura revolucionaria radical eh, porque sencillamente la vida concreta del proletariado, bueno, lo, lo de histórico es la vida concreta del proletariado no puede recomponer dialécticamente, no puede volver a la síntesis dialéctica del de, proceso histórico, y solo el momento revolucionario podría llevar a eso. Claro, Bolívar dice, no, o sea, la, la, la forma concreta no está expropiada solamente por la lógica del capital, la forma concreta también está en otras dimensiones de la vida social, y un poco su llamado es, hay que mirar esas otras dimensiones de la vida social que permitirían... Eh, superar este proceso de, eh, de consolidación, digamos, de la dictadura digital, este, este control de los procesos. ¿no? Eh, bien, eso me lleva a, a, al planteamiento que me parece que es como el más eh, problemático, ¿sí? ¿no? Es decir, para Bolívar, bueno, toda esta discusión, ese espacio, ese, esos otros espacios no enajenados o potencialmente no enajenados que podrían constituir la alternativa, están sin duda en lo que podemos iluminar la dimensión del valor de uso el mundo del valor de uso lo que se vuelve problemático es que contrastándolo con lo anterior ahí hay menos una tensión es decir si el capital avanza y lo que, lo que se convierte en la clave del paso de la subsunción formal a la subsunción real es el control de la forma natural es el control del valor de uso esto que he dicho, esto de el capital construyendo su propio valor de uso entonces ¿Dónde quedan estas formas, no, estas formas alternativas? Sí, me no podría decir, las formas no capitalistas, las economías las vecinas, no sé qué. Pero eh, me parece que ahí hay, hay una tensión muy fuerte, porque en primer lugar eso nos pondría en el plano de que el mundo del valor de uso no es una sola cosa homogénea que por principio resiste al capital. De hecho, mencionando un poco, les pues decía de inicio, de pasión en esto. En el contraste con Marx, uno puede ver que para Marx el valor de uso no es necesario en un espacio hostil. Y eso por una razón básica, que la señala Oliver una y otra vez, y que la señala sin de Marx, eh, o digamos que para Marx es fundamental. El capital no puede existir en abstracto, el capital tiene que existir en formas concretas. Este proceso permanente, dialéctico en el estricto sentido, de materialización y desmaterialización del capital. El, el ocupar la forma de valor de uso, el que ocupar esa dimensión de la vida social se vuelva tan importante para el control definitivo del capital, solo puede ser producto de la necesidad que el capital tiene, de algo así como el materialismo del capital. El capital requiere transformarse permanentemente en formas concretas y materiales, en valores de uso, en definitiva, que le permiten su reproducción permanente. Entonces, como digo, lo que quiero señalar ahí, digamos, no es... Yo tajante con eso, de ser categórico con eso, pero lo que me parece que está ahí es al menos esta tensión. Eh, no del todo resuelta, me parece, en el pensamiento de, de Bolívar Echeverría sobre esta especie de doble condición de O sea, Sí, puede ser actualmente en formas eh, no capitalistas, en formas tradicionales de producción, quizá es un elemento de resistencia, hay que pensarlo pero bajo la forma capitalista, vuelta predominante además, tal como en la lectura que hemos hecho esta expansión del capital hacia todas las escenas de la vida social, esas son formas absolutamente originales. ¿Y, ¿Y qué pasa con esta otra forma de valor de uso? Que yo siempre lo menciono, porque me llama mucho la atención, que es, es esto que él, él señala, Bolívar, respecto de lo que pasa en, lo que, en, en la modernidad americana, ¿no? refiriéndose a los Estados Unidos. Y él dice claro, pues, esta es una sociedad que surge ex nihilo. ¿no? digamos es moderna desde el inicio no, o sea, no, es, no tiene eh, sociedades tradicionales etcétera, etcétera. y él señala en ese ensayo una cosa que me llama mucho la atención dice ahí, la forma natural ahí es monstruosa es, es, es, es, es eh, distorsionada pues, ¿no? cuando estoy pensando en este valor de uso resultante de la inserción del capital hasta el núcleo duro de la reproducción de todas las formas de la vida social estoy pensando en eso, en esa forma monstruosa que el capital requiere darse pero que se vuelve predominante creo que ahí hay una discusión fundamental eh, concluyo con una sola cosa eh, a partir de la relación con Benjamin me parece que toda esta discusión del valor de uso es la que limita, es la que está presente también en su aproximación a Benjamin es decir, lo que encuentra en Benjamin sobre todo con la idea del mesianismo es esta posibilidad de no plantearse la salida política del mesianismo y el ototismo ¿no? no plantearse la salida política todo este proceso a partir de la idea eh, abstracta de la revolución, lo que es también el mito de la revolución. Creo que Benjamin encuentra, bueno, si lo voy a decir así muy rápidamente con el tiempo, encuentra en Benjamin la posibilidad de pensar eh, una, de, una, una forma de la revolución mucho más concreta, decir, mucho más ligada al valor de los supermercados. Pero, y cierro con esto, ¿sí? pero la tensión que, que, que he señalado en torno al valor de uso me parece que se debe a un asunto que. Surge del contraste con Benjamin, o sea, Benjamin en las tesis de la filosofía de la historia, que son las que al final Bolívar reivindica antes que lo de la técnica, de la revolución técnica. Eh, señala esto, me parece que lo decía ayer, claro, de esta idea de la secularización que hace Marx a partir de la lucha de clases, etc. Lo importante es que en Benjamin el concepto de lucha de clases está muy presente en las tesis de la filosofía de la historia. Y ahí es donde encuentro que está en cambio el límite de Bolívar frente a Benjamin, y lo que Benjamin hace, que es más bien llevar toda esta discusión más allá, y es el problema de la categoría de clase social, y con ello la categoría de relaciones sociales de producción. Creo que el problema es que el concepto de valor de uso no alcanza para reformular, gestionar, o cualquiera que se piense, una categoría que en cambio en Marx es central, es la categoría de relaciones sociales de producción. Y me parece que eh, en el valor de uso al final quedan irresueltos, es decir, creo que si hacemos esta transición o sea, si damos esta vuelta en tuerca para tratar de relacionar lo que dice Juan Cortiano, Oliva, y dice más, eh, podríamos complementar esto para entender mejor esta tensión que está presente en el valor de uso, en el modo en que Oliva plantea su, su, su reflexión, las líneas que las he mencionado ahora respecto al valor de uso. Sin duda, el concepto de relaciones sociales de producción es un concepto escondilizo el pensamiento de, concepto de clases sociales es por uno puede decir, sí, es que es la jerga marxista, dramática, pero no por eso sencillamente pues, se le pasó a descartando digamos, así. y me parece que ahí hay una tensión que es indispensable de pensar y me parece que en cambio en este último contraste que he hecho en Benjamin eso no está fuera o sea, es claro para Benjamin que el problema son las relaciones sociales, la lucha de clases, las clases sociales y ese gracias vamos aquí con la exposición de Marco Aurelio García varios eh, que antes maestro de la UACM en la dijiste, también me hizo la maestría de en Querétaro, y antes estuviese en un de economía, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, como <coughs> en mencionaba? Una vez mencionó, ¿no? Estaba también en proyectos de Bolívar ¿no? En varios, ¿no? En dos, creo, si me acuerdo bien. dos proyectos. Y también se hace mucho. Y éramos buenos amigos. te regalaba yo buenos entonces muchas gracias Marco por venir aquí. Va a hablar Marco ya sobre la noción, la noción de valor de uso y teoría de la cultura en la obra de Bolivia. Eh, bueno, pues este eh, voy a leer algunas, alguna selección de, de, de párrafos de un texto más largo que tengo en proceso. Y, y voy a tratar de abreviar una cantidad de partes que ya sería pues, mucha reiteración porque repiten los contenidos de la ponencia de, de Marcos, entonces eh, pues doy inicio y voy a ir haciendo algunos comentarios entre tejidos con, con, con, los, con, con los párrafos que voy a, a leer. Eh, Bolívar Echeverría elaboró una contribución mayúscula a la teoría materialista de la cultura, definiendo una serie de lineamientos teóricos generales para esta. Esta contribución representa un aporte remarcable a las ciencias sociales, ya que son muy escasos los intentos de abordar el tema de la cultura desde un enfoque materialista, especialmente partiendo de conceptos como el de valor de uso. Tres son las fuentes teóricas principales del autor para emprender la tarea señalada. Por un lado retoma el discurso crítico de Karl Marx, especialmente el concepto de valor de uso, que es la guía de la interpretación echeverriana de la modernidad y su cultura en segundo lugar, recurre a la ontología fenomenológica alemana de comienzos del siglo XX y ahí es donde entra este Heidegger, por supuesto y en tercer lugar, aplica la perspectiva de la lingüística moderna, especialmente las obras de Ferdinand de Saussure y Roman Jacobson eh, al análisis de la reproducción material de las sociedades mercantiles. Para definir la dimensión cultural de la existencia social, Echeverría retoma lo que él llama un planteamiento clave de Martin Heidegger, que consiste en la concepción que señala que lo que distingue al ser humano de los demás entes del universo es ser ontológicamente libre, es decir, que su esencia es la libertad. Igualmente recupera de Jean Paul Sartre la afirmación en línea similar a la de Heidegger y no olvidar que, que, que, que Sartre tenía una fuerte raíz heideggeriana, que el hombre está condenado a la libertad esto es textual, cita de Sartre este, ¿me podrían poner una luz? ¿Por me da sombra aquí de, de lo de la verdad gracias eh, entendiendo libertad como capacidad de elección entonces aquí es muy interesante digamos el, el giro que le da Bolívar eh, no es un lector acrítico de Heidegger Nada más lo, lo retome como, como, insisto, como tratan de hacer creer algunos lectores de Bolívar, que, que, que tiene, digamos, ese lado cándido, Heideggeriano, sino que toma ya él una, una aproximación más tipo santreana, es decir, más existencial. Es que ese es el punto: es la condición existencial del hombre es la libertad, que eso no quiere decir igual a la felicidad. O sea, la libertad puede ser la libertad más trágica y triste que es lo que vivimos, ¿no? porque es una libertad que está este, enajenada. ¿no? Volviendo al punto un poco de, de, de, de Horst Kuhlinski, él vino a México, dio un curso hace muchos años en la facultad de filosofía y letras, y nos contaba lo siguiente, decía, es que en el 68 vociferábamos mucho contra de la manipulación, de cómo los, los medios masivos de comunicación manipulaban a la gente. Y dice: y al paso de los años, pues nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que, que, que era una concepción básicamente equivocada. Porque la gente es la que quiere ser manipulada. La gente es la que pide que la manipulen. ¿Sí? Porque es más cómodo. Es más cómodo que otros decidan este, la vida de las personas. Y a lo mejor digo, en un, en un coloquio de teoría crítica seguramente ustedes no se, identificas, no se identifican pues, con, esta, con esta visión tan pesimista, ¿no? Pero pues hay que darse una vuelta alrededor, ¿no? Para ver que, que, que esta afirmación de Kurnitsky tiene su sustento, ¿no? entonces bueno, retomo, retomo el, el hilo este. Heidegger sostiene que el ser humano es el único ser animado que tiene que poner o darse su propia necesidad puesto que los otros seres pueden descansar en la repetición instintiva de sus rutinas aquí también está como forzando el diálogo entre esta concepción eh, digamos existencialista eh, heideggeriana con eh, con Marx especialmente con el capítulo quinto del Capital que es eh, el proceso de, proceso de trabajo y proceso de valorización ¿sí? entonces en ese capítulo la imagen más este, que además Marx tenía esta, esta debilidad por las figuras literarias ¿no? eh, entonces eh, pone el ejemplo de la abeja Dice, ¿qué es lo que diferencia a la peor abeja, de, de, de, no, a la mejor abeja de un panal, de, de, del peor albañil humano que está construyendo una casa? Dice que la abeja lo hace todo repitiendo un programa, un programa que está inscrito en su código genético. Es decir, ahí está la, la cuestión del instinto en, en, en su sentido más básico y en su sentido de mera repetición animal, ¿no? eh, versus el, el ser humano que primero pasa por su cabeza lo que está haciendo, es decir, ahí entra la noción de telos, que, que la voy a tocar más adelante. Obviamente, y ahorita no, no he mencionado a Aristóteles, pero obviamente aquí hay un fondo también este, aristotélico en esta cuestión de... de, de de la libertad dice de poner una forma, ¿no? Finalmente la libertad es la libertad de poner una forma social, finalmente elegida en libertad. Ese es el argumento, ¿no? Claro, con la enajenación todo cambia, ¿no? Aquí no elegimos nada. Podemos elegir entre el PRI y el PAN, por ejemplo, ¿no? O entre Televisa y TV Azteca, pero hasta ahí llega la capacidad que tenemos de elegir. Y aquí habla de una, de una libertad en un nivel este, ontológico, como decía yo. Entonces, el ser humano, por el contrario de, de, del animal, está en libertad, condenado a ella, diría Sartre, de decidir si hace una cosa o hace otra. En las dos formulaciones recuperadas por Echeverría, es decir, Sartre y Heidegger, el hombre es concebido como un animal libre, el autor retoma esta idea para vincularla a la definición aristotélica del hombre como zoon político o animal político. Así, el punto de partida de la teoría materialista de la cultura propuesta por Echeverría establece que la libertad es la condición humana propiamente dicha, libertad en el sentido de capacidad de poner una necesidad o poner una forma social. Daniel le citaba al final de, de, de su ponencia justo este final del ensayo de la forma natural de la reproducción social ¿no? donde claramente dice esto no quiere decir que ya una vez este, trascendida la imaginación capitalista entremos al reino de la felicidad ¿no? dice habrá igual, igual de posibilidades de que todo... De que todo sea igualmente triste, pero, pero, ya será, no lo dice con esas palabras Bolívar, pero lo que decía Marx, el paso de la prehistoria a la historia, ¿no? E, e, e, ese, y ahí es donde digo yo, o sea, en todos los párrafos, frases y que le busquen de Bolívar está Marx detrás, o sea, sí tiene esa, esa fuerte, fuerte raigambre, ¿no? Que ahora muchos... Comentaristas quieren darnos un mar ya hervido o aséptico, ¿no? donde no, no huela como ¿no? marxista. ¿Perdón? Digo Bolívar, claro, Bolívar, perdón. Bueno. Pero bueno, Marx alguna vez dijo que no era marxista ¿no? El segundo paso de la teoría de la cultura, que se reseña, consiste en plantear la acción social sobre una nueva materialidad. Aquí es, digamos, este, el núcleo materialista de su teoría de la cultura. ¿no? Para Echeverría, la socialidad concreta se juega justamente en la capacidad del mundo de lo humano de crear una nueva materia, la de su propia socialidad. ¿sí? Es una materia, digamos, inmaterial. Y de nuevo ahí está... este el, el, los ecos del capital ¿no? o sea, Marx en el capítulo de la mercancía se, se pasa hablando de estas cosas no dice, es, es un objeto físicamente metafísico la mercancía ¿no? entonces esto es lo mismo no? es una materia inmaterial la socialidad es algo pues sí, que se está configurando pero que propiamente consiste en relaciones sociales ¿no? principalmente es decir, la identidad social o la configuración, la, la figura social concreta, como definición particular, particular de la socialidad, se convierte en una especie de materia prima que está ahí para ser transformada. Esta nueva materialidad que solamente existe para el ser humano, pues es aquello que le constituye como tal... Consiste en un sentido amplio en las relaciones sociales de convivencia, de trabajo y de disfrute. De este modo, el proceso de reproducción social tiene dos niveles de presencia que se encuentran yuxtapuestos, un nivel físico o animal y un nivel político o específicamente humano. Este último se acopla sobre el primero, el propiamente físico, y lo refuncionaliza de acuerdo con su propia orientación. El planteamiento de Echeverría continúa la noción de Heidegger y Sartre sobre la libertad del hombre al postular que el hombre necesita poner una forma, el hombre tiene la necesidad y la capacidad de modificarse a sí mismo, dotándose de una nueva forma social o bien ratificando la forma social vigente. Entonces, bueno, aquí entra uno de los esquemitas este donde está este el sujeto social que está rodeado de un entorno de naturaleza y lo primero que hace es, es alterar una porción de, de, de ese espacio ¿no? y al momento en que, en que, en que interviene ¿no? sobre esa porción de ese espacio genera una relación metabólica, ahí de nuevo está Marx, ¿sí? una relación metabólica. Marx insiste en el metabolismo del capital, eso me gustó mucho de, de, de cómo eh, tematizabas un comentario ayer, Claudia, con, con la cuestión del metabolismo del capital, ¿no? el sociometabolismo del capital. Es eso, o sea, se construye un metabolismo donde hay una acción de ida y de vuelta, ¿no? en donde hay un reflejo sobre esta parte de la naturaleza que es alterada. Y, y, y, y se, se, digamos, se validan mediante, mediante eh, el momento en que se recibe el efecto de ese, de ese objeto práctico, digamos, esa porción de la naturaleza que ya está vuelta un objeto para el uso, ¿no? Un valor de uso en el sentido amplio. En ese momento se valida la figura social concreta, ¿no? Por ejemplo, relaciones de producción esclavistas ¿no? se validan al momento en que, en que se cierra el ciclo en donde el productor se vuelve consumidor y el emisor se vuelve un receptor de un mensaje. ¿sí? Entonces ahí es donde están funcionando de manera simultánea y convergente ¿no? la producción-consumo de significaciones y la producción-consumo de valores de uso. Esa es la esencia, esa es digamos la piedra fundamental de la, de la teoría materialista de la cultura y donde la formula por primera vez de manera brillante, pero sí de manera un tanto críptica, muy compleja, muy adelantado a su tiempo, es en 1984 en el ensayo este de la forma natural de la reproducción social. Que es un ensayo que además hace Bolívar cuando ha terminado ya de hacer todo su comentario al Capital que está recogido en, un, en una colección de ensayos en el libro este del discurso crítico de Marx ¿no? y entonces ya cuando tiene, digamos, trabajado exhaustivamente eh, todas las vetas estas de la crítica de la economía política de Marx entonces lo pone en juego, lo pone a dialogar con la lingüística con la antropología de que yo, ha, con un montón de cosas, ¿no? que, que con un montón, digamos, de, de aparatos teóricos. Y, y, y bueno, el resultado es fascinante, pero es un gran reto intelectual para el lector. no Es, es un ensayo eh, tortuoso que, que, que, que estudiarlo eh, sí si lo hace a uno batallar un poco. Bueno, la configuración de una forma que, y, y, y me avisan de tiempo como voy ya. Sí, se quedan como. Ya tienes 21 minutos andamos. Entre 5 y máximo, no me no, no. <coughs> eh. Ok, ya estoy.. Entonces ya estoy sobre el tiempo. ¿No? Entonces, bueno, eh. Vamos, vamos a pasar al, al, al, al objeto práctico ¿no? el objeto práctico tiene la doble función de uno satisfacer una necesidad y dos hacerlo de una manera concreta ¿no? entonces, ¿esto qué quiere decir? que los valores de uso tienen como inscrito en, en, en, en su propia corporeidad un modo de uso particular y esto es muy importante digamos, esta es ya una visión de... de, de, de del valor de uso como, como, como algo muy concreto digamos en la medida en que aparece ahora como productor ahora como consumidor el sujeto humano es un sujeto estructuralmente escindido esto posibilita que la mediación objetual, es decir el objeto práctico de la reproducción social funcione como el vehículo de una acción comunicativa de autotransformación en fin, esto ya un poco lo, lo, lo planteaba el compañero Marcos en, en la mañana ¿no? entonces bueno, ya cerraría yo con, con, con, con lo siguiente con, con, con la cuestión del, del animal político y de la polis ¿no? entonces eh, la configuración de esta, de esta nueva materialidad como le llama, que es digamos eh, específica de, de, del ser humano, eh, sería su rasgo distintivo, sería su, su, su definición ontológica como un ser condenado a la libertad, como dice Sartre, eh, y su configuración queda, eh, digamos, libre a las limitaciones que pueda tener por las dificultades que le impone el espacio circundante, es decir, el, el reino de la escasez que llamaba Marx. ¿no? Para obtener el sustento tiene que arrancárselo a la naturaleza, no siempre es fácil. Y hay que ir sobrellevando esas condiciones de escasez que el capitalismo, ¿no?, como, como plantea Marx y Engels en este trabajo seminal también que es la ideología alemana, ¿no? eh, el, el capitalismo finalmente abre la posibilidad histórica de superar ese reino de la escasez, ¿no?, pero al momento en que se abre la posibilidad histórica, es el momento en que, en que entra ya una enajenación de, de un grado eh, muy difícil de, de superar. ¿no? Entonces, en, en términos, eh, volviendo a Marx, eh, plantea él en, en la sección primera del Capital, dice, no lo saben, pero lo hacen. Es decir, las la relaciones eh, sociales... Se definen a espaldas de los productores, ya no de frente, sino a sus espaldas. Es el mercado el que los resocializa. ¿no? Dice, relaciones mercantiles entre las personas y relaciones este, personales entre las cosas, digamos. ¿no? Entonces, ese ya sería un primer grado de enajenación de lo político. Ya la figura social se define en una instancia cósica, en el mercado pero el capitalismo va más allá que un poco creo que lo, lo, lo mencionaba yo en, en el comentario ese en la mañana el, capi, el capital ya tiene su propio proyecto entonces para Marx ya el capital es un pseudo sujeto social que suplanta ¿no? que suplanta el potencial político de las sociedades humanas ¿no? con el proyecto del capital y luego nos hacen creer que, que esa es ya la parte de la ideología en eso ya ni me meto porque ni se mete Bolívar pero ya la magia que hace la ideología es hacernos creer que eso es lo que queremos, ¿no? Que el proyecto del capital es el que nosotros queremos y abrazamos gozosamente, ¿no? Y ahí es donde entra lo de Kurnitsky, que dice es que a la gente lo que quiere es que la manipulen. Si no, no se sostendría esto, ¿eh? Es que de verdad es, es, es tan, tan, tan contradictorio y tan destructivo el capital que yo creo que no se sostendría dos días sin esa magia digamos de, de, de hacer pasar por propio lo que es algo no solo ajeno sino agresivo y destructivo del ser humano ¿no? entonces ese sería el segundo grado de la enajenación de la polis la enajenación propiamente capitalista ¿no? entonces bueno ya espero no haber este, eh, como haberme eh, desviado, sesgado mucho, pero quería como redondear redondear un poco los, los argumentos que, que iban a quedar en el aire, ¿no? redondearlos de alguna manera. Y, este, y pues el esfuerzo se hizo, les agradezco su atención. conocerme, no sé, eso es falsa conciencia <risa> bueno <¿Pregunta la> <risa> entonces eh, <risa> sí, voy a hablar mi participación en reflexiones para una crítica desde las Américas eh, retos y límites de las lecturas de Policía y la eh, sí, como muchos aquí, no sé si todos pero muchos ya han ido a IBA, ya se ha discutido mucho, ya estuvo, este que movió estuviera en, no los conté, pero en 6, 7, 8 homenajes, el primero incluso pues, lo agradecé yo, después me repetí un poco porque pues, me siento culpable de esta epidemia eh, de homenajes, pero, eh, pero bueno, eh, sea como sea, yo creo no que ya que con todos los por lo menos hasta que se comprendió todo algo así yo obviamente sí hacía que trabajara en serio un poco con parte de la intención de este coloquio y creo que algunas participaciones ya lo han hecho, entonces yo quería una exclusivamente después que he hecho muchos años otra cosa quería dedicarme únicamente hoy a concentrarme o dedicarme a seis críticas, no sin auto no exponer nada positivamente y una, este, digo bueno, a otras cosas, pero ya lo he hecho muchas veces hoy en día quería Únicamente poner seis puntos que creo que son eh, retos o límites, de lo puse así porque claro, la crítica no es para acabar un autor, no se trata obviamente de eso, sino de alguna manera ver cómo lo podemos hacer el productivo, donde hay que ajustar un poco algunos elementos, y claro discutir con él, alguna de esas cosas ya lo he discutido con Bolívar en vida, eh, incluso la mayoría que les voy a decir no son cosas que me sacó el del después que está muerto o algo así entonces sí, no, digamos eh, son cosas que creo que hay que discutir en su obra no estuvo muy consciente no estoy muy consciente si el orden que le di es el mejor, pero, bueno, en verdad no lo sé qué orden es el mejor, es un poco asesoroso pero, la verdad, no le encontré una lógica eh, mejor, entonces son voy a rápidamente resumirlo si y luego explicar cada uno, el primer creo que problema con su concepto de mercado un una sociedad no capitalista con mercado, es algo que maneja en algunos textos esta posibilidad, ¿no? eh, Otro, pues es el primer problema que veo El segundo es una desaparición, esto se mencionaba, ya lo mencionó, el concepto de clase, ¿no? Tal vez los primeros textos no, pero en los últimos 15 años o 20 de su vida ya no lo menciona este concepto. el eh, tercero es el concepto de americanización, que me parece, por muchas razones, un concepto muy problemático, por un lado, él mismo lo había llegado antes, de repente, alguien Estados Unidos con América, antes que antes se me criticaba, pero no es el punto central. El punto central es lo que Darifold también mencionó rápidamente, hay una creo, yo creo que falsa idea de una cierta pureza del capitalismo en Estados Unidos, por un lado lo que es falsa es porque no se nota que yo creo que no conoce este país, por un lado, por otro lado, pero aún si fuera así, Creo que la crítica es equivocada, porque no creo que el capitalismo puro sea peor que el capitalismo mezclado con elementos, no sé, fascistas, eh, feudales, eh, de esclavitud, eh, todo esto. ¿no? Lo que es falso también, pues, es problemático el concepto. Cuarto, eh, lo que dije hace rato la discusión, que lo quiero eh, ampliar, una ausencia en los últimos textos, con este concepto de dialéctica y sus consecuencias teóricas. Quinto, eh, la ausencia de una crítica a la ideología, algo central en la Bolívar, por lo menos los últimos textos ya no lo hace. Y sexto, una, eh, bueno, una cierta, lo que se mencionó de alguna manera también en varias cosas, también un poco ahí, una cierta idea de autenticidad, ¿no? eh, que hay, creo, sobra, que habría que creo que es que tiene obviamente que ver con lo que la falta de identidad Digo, todos los seis puntos de alguna no están informados. Pero bueno, pero, no, eh, pero bueno, y, y quería, al final, todavía les voy a decir algo sobre un acceso. Claro, ahorita no se pregunta por qué pasa todo eso, y no sé, si empezar con eso, no voy a empezar con eso, pero lo voy a decir al final, pero no sé también desde ahorita. Creo que todo tiene que ver con, obviamente, su biografía, su contexto histórico, político, etc. Eh, Bolívar creo yo, entonces, si te veas quién es Bolívar de su mía? yo creo que es uno los hijos más pobres de 68. Tal vez incluso es más pobres, es de que míos que por conformado ¿no? eh, y Pero lo digo como algo maravilloso y también como algo terrible, porque en 68, cuando yo era un estudiante, era como la guía, digamos, de mi vida, casi casi, y ahorita pienso no lo contrario, pero casi lo contrario, ¿no? Y en la Alemania, muchos de los 60, de 68, no, no muchos, a lo mejor, muy fuerte para algunos, hoy día son de los neonazis, tal cual, declarados, o sea, no es una descripción, sino ellos mismos si que sean parte de pocos neonazis, el más famoso es Fred Steufel, que ha sido un gran ideólogo del 68, ahorita es neonazi, tal cual, bueno, entonces, y no estoy diciendo que el 68 es neonazi, no me entienden, pero creo que hay unas ausencias políticas y teóricas del 68 muy graves que de alguna manera se reflejan bastante en Bolivia, Chepeya y en otra gente que participó en este movimiento. Yo creo que se puede en parte explicar. Y recuérdense lo digo rápidamente el que en Alemania en el 68 alemán, un punto central es que el SDS, que es la juventud del de Partido Socialdemócrata que significa la no, asociación socialista de estudiantes alemanes que son parte del Partido Socialdemócrata son excluidos por el partido porque se ven como una desviación izquierdista, ellos mismos se consideran considerado Socialdemócrata y creo que su auto percepción a la correcta. no hay más que el Partido Socialdemócrata se ponga más a la derecha no, pues eso veces excluyó en pocas palabras, yo creo que hay una en verdad, esa es un mi misterio que voy a decir ahorita eh, pero creo que hay una cierta tendencia social democrática en todo eso en Bolívar es así tan fuerte como ahorita lo digo, nunca se lo he dicho porque no, no lo había pensado antes tan fuerte pero no sería tan extraño porque en verdad, para llegar a la universidad por un instante animal, es así claramente uno no puede estar a la izquierda de la sociedad la Alemania, si sí está uno a la izquierda de la sociedad está excluido de todo. ¿no? Entonces, no sé si México bastante tan terrible, pero me empiezo a sospechar que sí. Que en el fondo aquí no muy diferente. que estamos, no sé si no, no sé, africanos, uno que estamos aquí sentados, sus convicciones políticas. Yo creo que la universidad, no sé ciertas razones estructurales, no permite la creencia de una teoría más allá de los socialdemócratas. Pero bueno, esto me lo quiere decir al final con más calma hubo eh, pues una pequeña provocación, también uno intenta explicar qué pasa, pero es más importante lo teórico. Eh, siempre es interesante el término biográfico, es teórico. Entonces, digo, en este momento me parece más teórico tanto teórico entonces primero con el mercado. No, Bolíva a veces eh, plantea esta posibilidad, y toda esta discusión, si existe o no, o que exista posibilidad de una modernidad no capitalista, tiene que ver con la cuestión del mercado, no es el central. O a otros como Sánchez Vázquez, nunca la apunta, en varias ocasiones cuando le pregunté su opinión de la, o su valoración de la obra de Bolívar y me dijo varias veces, lo que no entiendo es que ¿qué es esto de la modernidad no capitalista? No, porque decía, son dos cosas que son inseparables y este momento tiene como fondo, pienso, que el capitalismo o la modernidad y mercado, y eso es como Bolívar lo dice, son inseparables. ¿no? Entonces, toda esta apertura que Bolívar y muchos otros autores en la es posible a partir de un mercado que hace un peor mercado generalizado. ¿no? Los mercados son viejísimos, pero un mercado, ya como la base de todas, o de casi toda socialización, eso es nuevo en esta sociedad, ¿no? que sea el centro de todo, no solamente unos contactos momentáneos como desde hace miles de años existió. Entonces, eh, en ese sentido, el mercado permite una apertura, no, no solamente a nivel económico, sino también cultural, etc. Esa es la idea que muchos todos comparten, con el detalle de que Bolívar dice: puede haber un mercado sin capitalismo. Incluso él se va tan lejos y este argumento, negativo, me parece interesante. Él dice: el capitalismo destruye el mercado. Es un argumento que el mismo Marx usa, ¿no? con los monopolios, la tendencia de los, los monopolios una tendencia a destruir el mercado. O, claro, el mismo Marx diría: eso es dialéctico del capitalismo, destruir el mercado, que lo necesita. Como puesto, países muy avanzados en el capitalismo, como Estados Unidos, tienen leyes muy anti antimonopolios. No porque sean así muy buenos, sino porque saben. Sin esas leyes el capitalismo se suicida. Para que funcione necesita frenar los monopolios. Dicho de paso, es un argumento de Neumann que no mucho antes que muchos otros autores que le di, dijo que el nazismo va a terminar pronto, dijo el nazismo, esto lo dijo ya en el 41, 40. el nazismo no va a durar mucho más porque es demasiado monopólico eso no va a funcionar, un tiempo haga su fuerza y pronto va a llevarlo al límite y crear de alguna manera todo más como un, un ejemplo de un monopolismo que se suicidó de alguna manera, económicamente hablando, entonces el para resolver este problema entonces dice eh, el capitalismo eh, destruye precisamente el mercado el mercado tiene algo interesante la apertura etcétera, entonces lo que estamos es un mercado sin capitalismo ¿no? y los capitalistas nos quieren vender la idea por los sociólogos que no existe mercado sin capitalismo si aceptamos pecado, aceptamos capitalismo. Yo no acepto eso. Pero bueno, es eso. yo creo que este argumento es, bueno, es interesante, eh, pero eh, aparte de sea lo que dije al final de la introducción, un argumento típico de la socialdemocracia es que en este momento me da no debudir a esta propuesta de un mercado sin capitalismo, y cosas mismos eh, de alguna manera jesuitas en sus reducciones aunque no usan esas tecnologías que en el fondo pensaban algo parecido pero yo creo que es problemático, por lo menos desde un punto de vista marxista porque para Marx creo que, yo creo que está en lo correcto Sánchez Vázquez es ¿no? este, realmente hay una tendencia necesaria alguna vez que empiezo o a sea, imponer respeto la corrupción, la mercancía y eso es una sociedad que tiene el centro del mercado porque el mercado digamos es la ciudad de intercambio, pero ¿dónde están las, pues, las mercancías salen de la producción ¿No? Entonces, si tengo una sociedad de productoras de mercancías esto necesariamente lleva a una forma de que la producción capitalista eso por lo es, esto está convencido Marx que cada vez y cada vez más se comete todo también nosotros mismos en mercancía solo así es posible una sociedad que se dirige a partir del mercado esos son los argumentos centrales de Marx eh, y Bolívar, en verdad, nunca explica claramente por qué piensa poder aplicarse de Marx en estos puntos simplemente lo afirma ¿no? ¿No? y eso me parece problemático, pues, problemático eh, sin, no tomase un argumento de más, porque otro es un argumento muy fuerte decía si el mercado solo puede funcionar sin mercancías y las mercancías, y si cada vez más fuerte el mercado, también nosotros tenemos nuestra cosa de trabajo por de la mercancía, de ahí no hay solución no es así que el capitalismo asaltó el mercado no, sí, son, dos, son dos cosas que concretamente crecen Ese tiene que ver con la última crítica de la autenticidad, también hay como una idea como falsa de un cara auténtico que está infectado como dijo David, de algún lado en este caso el capitalismo que lo infecta como si no fuera una asociación social como dijo marco en su exposición donde con, en, en, la, en la vida cotidiana construimos eso y no es tanto una infección sino es algo que se da sino en las relaciones cotidianas y vamos a una aportación, Marcos, lo que dijiste, y es la teoría que tiene que estar de acuerdo, el, el mismo Lukács tenía este argumento. no en la historia de la manipulación viene la misma materialidad. Que Adorno lo retoma con ¿no? estas palabras famosísimas cuando dice la materialidad misma ya es ideología. justo lo que tú dices, lo ¿no? que es que dice, lo ¿No? que es que estudió el Franco lo retoma, la boca no Adorno. ¿No? La ideología ya no se crea en la manipulación, de repente sí, pero no es el punto central, es la misma realidad cotidiana y ya es ideológica. Entonces, en ese sentido, eh, pero es ideológica, por pues eso, porque nos convertimos llamáticamente a mercancía. No solamente es algo que nos venden y nos manipulan. Nos dicen tú tienes que actuar con si fueras mercancía, es que lo somos. Somos mercancía, no es una idea falsa. Clave, la falsa que tenemos de ello es que pensamos que eso es incambiable. Eso sí es falso. ¿no? Somos y siempre seremos y siempre fuimos. Esto era es falso que ahorita en este momento somos mercancías, ¿sí? y quienes no lo son, les va aún peor que nosotros, porque ni siquiera nos que comprar. ¿no? <ríe> Hay a lo que gente en una, en una cañada perdida en el que a lo mejor no son mercancías, pero si les preguntan que prefieren no los los que sean zapatistas, la mayoría no va a decir que quisieran ser como nosotros, ¿no? porque el capitalismo es, es vantajoso ser ¿sí? la mercancía que hiciera un producto superfluo ni siquiera se puede perder hoy no, no, tesoro en esta sociedad y bueno, ese es el primer punto, creo que la sociedad eh, de mercado sin capitalismo eh, es a primera vista una bonita ilusión pues esta idea de la apertura eh, pero a, a lo largo es problemático, digo, insisto, la parte crítica es correcta, porque sí es cierto que no se puede negociar que el mercado del capital, estoy totalmente de acuerdo y sí es cierto que hay una contradicción y el capitalismo, destruye el mercado esta parte de Bolívar parece totalmente correcta porque no es correcto, es la vuelta que le da. Creo yo creo que Tiene que ver con otra crítica de la falta dialéctica. Creo que no diré la, la gravedad de la dialéctica ahí. Que una dos es una total oposición a capitalismo y mercado, y al mismo tiempo son lo mismo. ¿No? Lo que llama Hegel la identidad entre identidad y no identidad, no es eso no que pasa ahí. El mercado y el capitalismo son idénticos, y a la vez no son idénticos. Y las dos cosas son idénticas ¿No? entonces no hay la identidad, no son como dos aspectos eso es algo que siempre decía Schmidt cuando lo explicaba la, de la ética, dijo no es así que de una manera de vista así, de otro punto de vista así, de otra manera y en un momento así, en otro es así, dice al mismo momento desde la misma perspectiva es lo mismo en el mercado del autismo y en el mismo momento desde la misma perspectiva no lo es no solo así es la idea de la, la, la ética sino si no cualquiera sabe que las cosas cambian con el tiempo y eso cambia pues la postura posición de observación, cambias de cualquiera que es si inteligente sabe de la dialéctica es un poco más radical. Entonces, siempre sí, que es primer, la primera limitación, que claro, tiene que ver con los errores de la izquierda. Con, digamos, todos los errores de Bolívar tienen una razón de ser. ¿no? Obviamente, tienen una segunda respuesta a otro error, como lo dije ayer con el del boxeo. Entonces, eh, obviamente, había una falsa idea en el, en el marxismo soviético: se pensaba si anulamos el mercado y ya lo hicimos. ¿No? Obviamente, no era tan fácil. Y un poco la reacción a esto que hago Bolívar, con de cabeza. Y creo que es correcta eh, como crítica y autores es correcto, pero ya como afirmación positiva creo que no funciona. Tal vez eso se puede generalizar, que la crítica creo que el más cauteloso en este punto que Bolívar. Ellos se cuidan muchísimo de no hacer propuestas, porque observan en Marx mismo incluso, en Freud, en Nietzsche, en el marqués de Sáenz y Estos autores para ellos y muchos más son importantísimos, pero solo como críticos. Todos esos autores y el matriz César, del juego y Nietzsche también, cuando empiezan a hacer sus maravillosas propuestas de super etcétera etc., mejor no los lejos, los para ver dónde están equivocados. ¿no? Cuando se vuelven positivos son utilizados, no sirven para nada, son ilusiones, son fantasías eh, absurdas, etc. También Freud, cuando empieza positivamente a firmarse las cosas del odio, no, la o sea, envidia del pelo, todas esas cosas positivas que de alguna manera el Freud no sirven para nada donde son interesantes, y también marxismo afirman que el proletariado, sin duda, un día va a tomar más poder. Todas esas frases uno puede tranquilamente olvidar no sirven para nada. Son afirmaciones positivas e inútiles que esos autores sí sirven como críticos. Y creo que Bolívar, lo mismo pasa a Bolívar, ¿no? es un gran autor como crítico, no, o sea, no tengo ninguna duda, no hay que en esta posición, desde ¿no? o sea, pensando igual. Yo creo que hay que ser cauteloso con sus afirmaciones positivas, como la sobre el mercado, ¿no? yo, es un error de muchos de sus seguidores que no hacen esta distinción. En La política crítica, digo, creo que sí sigo pensando, como lo ya tengo, pues, no sé, 20 tantos años pensándolo, que es uno de los autores más importantes del siglo XX. Yo creo que es a nivel mundial, ¿no? y creo sin exagerar sobre la firma, pero insisto solo como crítico. Y creo que para descartarse ese la política crítica hay que ser, el gobierno hacer una crítica a sus partes afirmativas. ¿No? Una segunda que todos tenemos, ¿no? y nada, es imposible no serlo, si, no, si fuéramos poca crítica, nos tendríamos. ¿no? O de cierta positividad, aún el crítico más radical del positivismo necesita una positividad, algo, mayor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, digamos, no es posible hacer una negación. Tal vez en un texto filosófico, de alguna manera, lo podemos intentar, pero no. Eh, pero ni a es totalmente posible, si queremos que nos entiendan. Bueno, el segundo punto es la americanización, pardon, con, con, con el concepto de clase que desaparece. Eh, no, si ustedes se fijan, en los últimos años ya no hablan de clase la teoría de letos, que me parece, ahí se recuerdo más como lo más que mencionado sobre todo el, lo del mesizaje, que tiene que ver con que ver con el letos barroco sobre todo que no sería difícil pensarla con un concepto de clase lo digo ahorita poco para dejar por pues, abrir no el modelo de lo hago rápidamente creo que la razón porque él se aleja del concepto de clase es raro. pero una podría ser eso, cómo hago una teoría de letos? Si al mismo tiempo estoy todo el me pensando en clase obrera, clase cafecina, clase burguesa, etcétera, etcétera, se vuelve complicadísimo. ¿No? Porque entonces, no sé, no, tengo, pata, tengo pata, cuatro categorías los cuatro de ellos, pero romántico, clásico, y voy a ver cuatro que me falta. Eh, realista, que era dominante eh, sino si de eso lo multiplico con las no sé cuatro, cinco, seis clases ya tengo 24, humanas, categorías o <risa> ¿no? El autosbarroco correctado, el autosbarroco juguese el autosbarroco encarcino en el autosbarroco para mercados de digo, eso debía de ser <risa> si quiero ser marxista pero claro, se vuelve a lo inmanejable, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo, lo que mencionó Darío ¿no? bueno, Bolívar trata de hacer una teoría crítica de la cultura, perdón, una teoría materialista de la cultura, como se dice en algunos si de resumen. Entonces, a lo mejor se mete en un terreno muy muy, maloso. Muy bueno, no a lo mejor seguro se mete en un terreno, pero casi no, no sé ningún marxista se ha atrevido a meterse ahí o se lo han hecho muchas veces con muy malos resultados. Digo los marxistas más de la vieja escuela, no lo no, veo no el fin, pero sí lo han intentado. Es un terreno muy, muy peligroso porque uno muy fácilmente hace estas afirmaciones, justamente, digamos, eh, olvidándose del concepto de clase. Si uno se mete con la cultura, pasa esto no automáticamente, pero con cierta necesidad. Entonces, pero al mismo tiempo, tampoco las soluciones que teníamos, marxistas no, si dogmáticos, de o dejar dejarla fuera de manera muy esquemática, como sí. la cultura, ¿no? como la cultura, como el reflejo mediático el del económico, como lo han manejado, creo que no resuelve absolutamente nada. ¿En ese sentido se entiende este, digamos, a lo mejor era necesario, a lo mejor era inevitable para hacer algo tan interesante como la teoría de los cuatro hitters, lo del mestizaje, todo esto que vimos un poco ahora en pero de todos hemos que criticarlo. Aunque el error es entendible, creo que es un error, sigue siendo un error, y creo que sí, eso abrió la puerta a lo que hoy está pensando, pensando, pas, empezando, no sé si lo llamaría a igual que Bolívar, que hay bolivar de derecha, no sé si llamaría este concepto, pero hay una interpretación derechista de Bolívar y, de, y creo que es la dominante, yo creo que es la que está, se está imponiendo a los eventos tiene que ver con eso, el mismo Polina abrió la puerta de eso. él so, no era su intención, no estoy diciendo eso. Pero al meterse en una cuestión de cultura, olvidarlo, dejarlo dejarlo el concepto de clase, en verdad, digamos, es facilísimo dar un giro hacia la derecha al comienzo después. No era su intención. E incluso se si puede, cuando yo no estoy de acuerdo con eso, voy a algunas personas en Alemania que en, en discutir sobre Bolívar me dijeron, eso no es lo mismo que un Paz. <risa> <risa> y, que, y que no lo no esperan, sino es lo mismo. Pero lo que sí es cierto. Okay, es que sí, cuando habla de claro, Bolívar que es muchísimo más sofisticado pero también los dos en Bolívar no habla de la mexicanidad de esas cosas, ¿no? que sí es cierto se busca algo típico, de una manera típica de América Latina No, Bolívar como es muy sofisticado y muy inteligente, no lo dice tan simplemente como yo, casi no dice que tiene cierta presencia en ciertos momentos en ciertos lugares de América Latina no lo dice de manera altamente mediada, pero todo el mundo bien sabe que él piensa, que quito ¿no? en, la, en la empresa de, la, ¿cómo se llama? de la, ¿cómo? la compañía, etcétera, que son los ejemplos de trabajo. ¿No? obra. Esto todos sabemos, que creemos en Bolívar, el mismo lo encanta dar esos ejemplos. Entonces, sí, aunque él lo, trata de quitar este rico gráfico, entero gráfico y el lentos, sí está, está muy fácil de este brinco. ¿no? En sus textos, ellos aumentan las dificultades para este brinco, se da cuenta de que No, no digo, insisto, porque yo es un no, todo muy, muy informado, muy una duda, sea, sabe el problema que Bolívar creo que no lo evitarlo realmente, porque si no, no se ve tan fácil interpretarlo ahorita de manera tan difícil como se hace, y ¿no? eh, claro, no toda la culpa de este tema, en Bolívar que no, insisto, al estudiar el concepto de clase que no sigue este problema y voy bueno, a si no, a ver cómo lo digo porque no son demasiado nefastos pero ¿no? con, eh, con la de la cama, yo mismo he la traje pero no sé si se si tiene que mirar pero, pero, pero, <risa> pero bueno, voy a decir algo que no, sé, no debería decirlo, no voy a decir que um, cuando dije a Ecuador, conocí sí, su familia, que son muy amables, muy buenas personas, pero bueno, vi cómo viven, y cuando me enteré que su abuelo, Luis abuelo, que su abuelo ya era asobispo de Quito, y más importante tenía este relación muy medial, tanto le pasa cada abuelo a la, abuelo, pues, a la abuelo, bueno, uno de los dos era, eh, digamos, Bolivia, yo pensaba que es clase medial con su familia, pero no, Bolivia no viene en clase medial, pero viene en la clase medial. ¿No? Así, de la casa de Ecuador es clave, aquel sector crítico ¿no? no estoy diciendo que se me diga no me lo entiendo ido, ¿no? pero me refiero a la historia de su familia, tal no tanto como se me oí, no me refiero tanto a eso, ya, no me pero la historia de su familia es claramente eso, y no lo digo, digo, es pure y Lucas leí, no, esto, digamos, no lo digo otra como crítica ¿eh? no es, es, es su vida de humor, así no pero creo que la cultura con... Creo, no sé, no, yo no sé si puedo, ¿no? pero siento que lo obtuvo con su padre, como dice, ese es un tema, si te hablar con su padre, se polarizó, si no, se, un... ¿Se yo, polarizó, cuando, nunca, nunca lo ha he hecho al 100%, si se sentía la gente que el primer, y, oh, a su padre, y si muera un año después de su padre, y sí, sí me contaron, le afectó muchísimo la muerte de su padre, y su padre era un, un poco conservador, que creo que más que con Habermas, y con Marx, y con Heidegger, escuché con su padre. Y no lo digo, insisto, tampoco volando, es algo mejor que muchos nos pasa. ¿no? Pero creo que se explica algo de esas limitaciones, siempre ¿sí? de alguna manera sí trata de, de, de, de dejar atrás un poco las locura del joven de con el cierre o de casa de todavía. Y acercarse al discurso normal que sí entiende, su familia, su padre, etc. Entonces eso también puede explicar, y claro, ¿no? que es como el mejor de nosotros psicologizantes, un poco menos si psicologizantes que hay, la sociedad en general. obviamente como todos se el Eritxan derechiza, no es casual que, o todos, que Como todos, es co que, en un momento pasado, de alguna manera, no con, con, eh, es conectarse con la UNAM, por ejemplo, hay que derechizarse. Entonces, si uno de los Eritxan derechiza, no tiene lugar la esto, esto no es algo que pasa solo con el entonces, digo, la UNAM la menciona porque era su institución, esto pasa en todas juntas del mundo, ¿no? para la UNAM no es la excepción, podría ser una explicación, pero de todo, sea como sea el contexto de la razón, creo que es un error grave, sobre todo si uno quiere ser marxista, dejar fuera el concepto de clase. El siguiente es la americanización, en dije es un doble error, el primero es muy fácil explicar, pero Bolívar en muchos textos dice Obviamente cuando hablo de América, me metieron un continente en su totalidad y no, nunca he tenido por qué. Hay momentos de agujero absoluto que sí. de repente, nunca, ni siquiera justifica, nunca he tenido por qué, de repente, es que se pone en una cierta forma de vida vinculada con Estados Unidos. Nunca justificar antes el pueblo de la gente que América Estados Unidos. Nunca he tenido por qué. Pero bueno, claro, eso no es el problema principal. Pero también es raro, pero El problema principal es otro. Incluso en un texto que Bolívar publicó sobre la Americanización, hay un texto muy bueno de, de ¿cómo se llama? de Báez, ¿no? y creo que lo único que toca un poco distante de la posición de postura de Bolívar en este libro, donde Monsiváez dice, pero espérate un poco, ¿no? o espérense, no viene la rebeldía musical en gran esté en Estados Unidos, ¿de dónde viene el jazz? ¿no? ¿De dónde viene muchas de esas cosas? De, de, esas, de, de, de, ¿De dónde viene el feminismo? El feminismo No me acuerdo, pero el feminismo ya más actual, etc. Muchas luchas antiracistas, todo eso, ¿todo, todo, ¿de dónde viene? Entonces yo creo que ahí Bolívar tiene una visión muy, no me odien, pero muy latinoamericana, latinoamericanista, mejor dicho, de Estados Unidos. ¿no? Y como este odio entendible, históricamente entendible, pero a veces ciego. Sí, no lo digo para defender Estados Unidos, pero yo creo que hay una falsedad ahí. Y esto es algo que, claro, Bolívar siempre me decía, es que tú lo ves demasiado como europeo, pues esta este, este discusión ¿no? la tuvimos muchos, los cosas de su vida, Entonces me diciendo, ¿tú estás de traumatizado con el fascismo, con el pues, nazismo, tienes la perspectiva europea y es una perspectiva más amplia? ¿No? Y por eso le decía, ¿a poco es peor la organización que el fascismo? Eso es por lo que una vez les decía, Yo sigo pensando, ¿a poco es peor ser un capitalista cubo? Y solo me pregunta, a ver cuánto trabajas y cuánto le voy a pagar, que alguien me dice, ¿sabes qué? No soy tan abstracto. Bueno, y te pregunto también si a lo mejor eres judío, <risa> si a lo mejor eres homosexual, ¿no? si a lo mejor eres gitano, a lo mejor es discapacitado, y no te interesa si trabajas ocho horas que voy a trabajar antes de esto me voy a matar. ¿no? Esto es la confección, los nazis son muy concretos. Los nazis critican el capitalismo mucho con esta no, pues Entonces, Se olvida el proyecto el alemán, ¿no? Y por de repente el judío tiene los mismos derechos que un alemán católico o protestante solo porque trabaja igual. ¿Y por qué no es que nos importa el trabajo? que no se importa el valor, que diría más esto, ¿no? lo que nos importa es lo cotidiano, lo de abajo, lo de uso. no, ellos no usan el este concepto, pero si usan la idea. Lo, lo, lo, lo, ¿Cómo dices? Si sí, como con la comunidad, no dirían los antiehiglianos y todo eso. Entonces, eh, yo creo que, eh, si, a, suponiendo que es cierto, yo no exigiera si es cierto, pero suponiendo que es cierto que Estados Unidos es más puramente cafélista que Europa, entonces diría, bueno, que bueno, que bueno, lo es, porque no eran fascistas. ¿Quién acabó con los nazis? Claro, por supuesto, los soviéticos, por, so, por supuesto, pero ¿quién los apoyó Estados Unidos. ¿no? Algo que no sabía tanto, pero aún antes que Estados Unidos entró en la guerra, mandaron miles y miles de, de camiones de transporte a la Unión Soviética, y para apoyar el ejército rojo. ¿no? Era una negociación que hizo el ejército rojo, perdón, el partido comunista de Estados Unidos con la Unión Soviética para apoyar el ejército rojo. Entonces ellos, aún sin entrar en la guerra, ya tienen una alianza antinazi con la Unión Soviética, Digo, insisto, no quiero festijarlo demasiado, como a veces se hace, porque la Unión no Soviética hace el trabajo principal en eso, en el 20 millones de muertos en esta guerra. De todos modos, el apoyo de Estados Unidos es este, decisivo, si por lo menos la guerra hubiera tardado dos años más sin eso. Entonces, eh, ¿por qué? No, yo me digo que no es casual que dos países, principalmente no europeos, porque la Unión Soviética la mayoría no es de Europa, son una parte pequeña de lo es y Estados Unidos no lo es. Yo creo que no es casual, que han sido dos países no europeos que le a los nazis, y a los fascistas en general. Yo creo que justo por pues, la Unión Soviética, con su, ab su concepción abstracta, comunista, y criticada, porque también la razón es muy abstracta, y Estados Unidos está muy abstracta. Y yo creo que esa abstracción les hizo posible que sean Yo creo que justo su americanización, con ese Bolívar, hizo posible su antifascismo. ¿No? En ese sentido, ese sería el argumento central. Yo creo que es el interés que no son indiferentes, sino justamente grandes. Lo que si hay que defender en algunas ciudades es la americanización. Mm -hmm. Incluso esto no es solamente algo que me estoy sacando en la manga, si ustedes ven históricamente el, el desarrollo del concepto americanización, si no me equivoco aparece porque había un alemán americanizado. ¿Y quienes lo usan son? Es la derecha alemana. La derecha más de todo, ¿verdad? Lo usa para criticar ciertos logros sociales de Estados Unidos, sobre todo logros de los grupos feministas. ¿No? Yo busqué mucho ahí textos donde se usa este concepto por primera vez en el debate como Bolivia, y lo usan unos machos, o como se llaman alemanes, diciendo en Estados Unidos las mujeres usan pantalones. Imagínense. ¿no? Y eso es más que una cuestión de vestirse, como ustedes saben. ¿no? Incluso hay familias diciendo que la mujer maneja el presupuesto. Se pueden imaginar Hay donde opinan, ellos el esposo habla y la mujer lo interrumpe y dice: Eso te manda, por favor. Esta americanización dice que nunca venga a o Alemania, porque eso es lo peor que nos puede pasar: se destruye la sociedad, se destruye la familia, se destruye todo, que es la cocina, que iba a limpiar, que iba a preparar la cama, esa caseta, esto va a ser un desastre. Entonces, esto es ahí empieza el concepto de la americanización. La es muy chistosa y no me importa no lo que me momento. Hay que no ser no creo que haya sido un gran feminista, pero bueno, entonces, eh, eh, pero yo compré un coche con Subarmes, sí conozco suburbios en México, Compré un día una me empate porque se me hace muy práctico este coche, me empate porque me daba gato, me había usado. Y Bolívar me dijo: Ah, sí, esos son los coches que usan las, las señoras Pellazúlter. No me lo puse como adicto. Entonces, yo creo, porque nunca me encontré ni más, mismo momento, dije: Estos es los alemanes que luchaban en contra de la liberación de las mujeres en Estados Unidos, ellos empiezan con el concepto de la americanización. Ahí empieza la palabra. Y claro, Bolívar decía: Ok, ok, ok, que yo lo uso de otra manera. Claro, yo, ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe si es tan fácil liberar un término de su historia? Pero el argumento principal no es el etimológico, el principal es el otro. ¿no? Yo creo, insisto otra vez, no preguntar por la religión mía o por mis padres, mis abuelos, por mi sexo, por mis condiciones físicas, no solo preguntar si cuántas horas he trabajado, a pesar de que esté inter, creo que es preferible al que me pregunte después me mate, o maten a alguien más, o que la respuesta equivocada. Entonces, estoy un poco sé ¿eh? Bolívar siempre me contestaba bueno, es porque que tiene que en América Latina la diferencia es por en Europa y aquí fuimos subordinados por Estados Unidos todo lo que ustedes saben mejor que yo, pero en verdad a mí no me convence este argumento porque creo yo a lo mejor la diferencia entre ellos en este punto que obvio me desde mi punto de vista el nazismo es un problema mundial, no un problema alemán o ¿no? europeo entonces una vez aceptado eso yo creo que ya no vale el argumento aquí en América porque las cosas son diferentes Claro, es que lo voy a dejar ahí porque se me va a dar ese que el tiempo se acabó. Entonces...